conocer y poder conversar también sobre sus vivencias, sus experiencias y por ende pues la noche de hoy también tendremos un invitado muy especial así que antes de ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez Bienvenido, buenas noches Ramiro Gracias Leonardo, un abrazo para ti un saludo cordial a nuestros amigos que nos siguen noche a noche a través de este su programa de escenario por este su canal virtual y bueno vamos de lleno ya también a saludar a dar la bienvenida a nuestro invitado en este viernes, aquí en el programa. Se trata de Diego Salvador Armijos Armijos. Bienvenido, Diego, aquí a nuestro programa. Es un gusto tenerte aquí. Eh, muchas gracias, eh, Ramiro. Eh, Leonardo, gracias por, por la invitación y por el espacio a, a este emprendedor que, que es de la parroquia El Tambo, del barrio La Era. Y, y aquí estamos gustosos para conversar y poder dialogar de de algunos temitas que, que los estamos viviendo y, y, y los estamos llevando día a día. ¿no? Precisamente estamos observando de fondo que tiene un ambiente muy bonito, ya el, el, la noche está llegando, sin embargo podemos ver un, algunas plantas, algún ambiente muy natural y eso es eh, propio de un ingeniero agrícola. Quisiéramos, eh, Diego, que nos eh, cuentes ya de lleno, eh, ¿Cómo así te decidiste a estudiar esta carrera, Ingeniería Agrícola? Bueno, sí, el, el nace de, de que realmente yo soy de aquí del campo, ¿no? Y siempre me, me gustó el, el tema de, de, de, de las plantas, de los cultivos, del riego, de la mecanización. Y prácticamente llegué a Loja y, y lo que hice fue seguir Ingeniería Agrícola, que es una carrera... Muy bonita, ¿no? Como todas las demás carreras a, a, que a la apasiona, ¿no? Es, es muy bonito cada carrera que, que se sigue. Y posteriormente regresé y estoy aquí en mi sector eh, emprendiendo uh -huh. junto a los compañeros agricultores y estamos aquí para, para trabajar y para poder subsistir. Y lo otro es irle dando un, un de, destino diferente a, a, la, a, la, a la agricultura que hoy en día se lleva a cabo. Sin duda alguna, eh, Diego. Eh, bueno, tú vienes de una familia de agricultores y ya tuviste como un empuje, un, un motivo, un incentivo previo que te llevó a justamente a estudiar eh, lo que es la carrera de, agrícola, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el suelo, el agua. Eh, tuviste ya unos primeros eh, empujes ¿no? por parte de tu familia. Sí, sí, justamente nace desde allí de que mis abuelitos, mis bisabuelitos, mis padres, eh, netamente toda la vida se han dedicado a este tema, pero yo lo he visto y, y, y lo estoy viviendo ahora de una forma distinta, por decirte, el riego, no en la forma tradicional, sino ya ahora tecnificado, goteo, aspersión, el cuidado del medio ambiente, el manejo de los, in, eh, de los eh, ingredientes o de los productos químicos, el, el, la planificación de las siembras, porque... A veces nuestros agricultores lo hacen de una forma eh, tradicional, eh, uh -huh. tal fecha siembran y cuando sacan sus productos, el que se aprovecha es el intermediario, porque el producto uh -huh. está sumamente bajo. Entonces, ahora eh, yo lo hago ya de otra manera, lo hago de una forma más técnica eh, uh -huh. y para que eh, se tiene ya un, una rentabilidad. Y eso es lo que nos está haciendo falta al campo. Yo me he dado cuenta, es el tema de tecnificar el tema de, de llevar una planificación y, y por ende hacerlo más rentable y, y más próspero a, al tema productivo. Muy bien, háblanos de tu, un poquito de tu familia, tienes hermanos, eh, ¿hay alguien más que se ha dedicado a, esta, a, a esto de, de cuidar el medio ambiente, de labrar la tierra, de hacer bien las cosas a fin de que los productos sean más eh, asequibles, más libres de contaminación? Eh, eh. Prácticamente mis hermanos eh, pasan cuatro en España, ¿no?, por tema de, de migración, trabajo, ya van como 20 años por, por España, ¿no?, cuatro. Eh, uno se hizo policía y el otro pasa en Loja, prácticamente soy yo el único que, que me gustó, prácticamente ellos dicen, te ha gustado el campo y, y estoy aquí en, en, en ese sector, ¿no?, eh, con mis padres juntamente eh, trabajando y produciendo y, y lo otro, dando trabajo a la gente y... Y motivando a la gente, hay que hacer una agricultura diferente y distinta, la venían llevando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue ese proceso de, de estudiar en un ambiente quizá rural? Y luego ya pues ir eh, buscando nuevos caminos, llegar a la universidad. Esta, este paso, este proceso quizá no, no fue tan fácil. Eh, ¿Qué experiencias viviste, qué recuerdas? Sí, gente, eso te, te comento. Yo estuve en la escuelita Balbina Castro de mi barrio. Eh, ¿Cómo se llama tu barrio? La Era, es el barrio La Era. La, eh, posteriormente fui al Emiliano Avendaño de, del sector La Merced, un colegio hasta tercer año. Posteriormente apoyo eh, de mi familia eh, Pude ir a Loja, al Bernardo Valdivieso. Y para qué, una experiencia muy bonita, ese que te enseñaban prácticamente eh, eh, cómo hacer un ejercicio, cómo hacer un, eh, un, un problema, resolver un problema, y, y eso me gustó mucho, ¿no? Y posteriormente en la universidad, que prácticamente llegamos eh, con muy buenos docentes de, de muy buena experiencia y de muy buena capacidad, y he enseñado mucho, ¿no? El tema de riego, el tema de mecanización, eh, que a mí me gustó mucho, ¿no? El tema de, de manejo de cultivos. ¿Y para qué? Tuve una muy bonita experiencia y, y te comento, gracias a aquello pude tener una pasantía en, en, en Quito, en flores, eh, trabajé posteriormente en flores y, y son vivencias ¿no? muy bonitas que, que, que uno se las tiene. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito más a detalle de esa experiencia en la capital con respecto a las flores. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu papel fundamental en esta en este compromiso? Por ejemplo, yo manejaba una, una finca lo que es tema de, de cultivo, manejo de cultivo, lo lo que es eh, trabajar con, con personas que, que tienen que hacer la, la hierba, el riego, el, el control fitosanitario, el control de malezas, el tema de cortes, el tema de post cosechas y todo esto me pareció muy bonito porque allí se ve que una empresa genera mucho trabajo, muchos recursos, muchas familias se benefician y... Y, y es muy bonito porque es un ambiente que es como una familia, todos realizamos una, una labor y, y al final tiene un producto que, que es vendido a, a otros países, ¿no? Y, y eso a mí me, me, me motivaba mucho de, de, de trabajar, de, por ejemplo, nosotros era a las 3 de la mañana el recorrido, 5 de la mañana llegábamos al, a la finca, 6 de la mañana ya estábamos en, en, en ordenar a la gente para, para sus diferentes actividades, ¿no? y ¿Y para qué? El manejo de la gente es muy importante, ¿no? Yo allí aprendí que llevarse con la gente, con los agricultores, con los campesinos, con, con todos, es muy importante porque uno depende de ellos si ellos no realizan bien una actividad, eh, prácticamente todo tu esfuerzo se, se, se cae, ¿no? Y, y, y lo planificado se daña, por ejemplo, nos tocaba sacar flores para Valentín y... Y si alguien no realizaba, por ejemplo, el riego, se, se, se nos dañaba la, el, la programación y, y por ello todo se nos complicaba, ¿no? Por ello yo yo sí tuve muy buena experiencia, manejaba, por ejemplo, yo 120 personas, manejábamos uh -huh. ¿no? 6 hectáreas de, de, de, de flores y para que una experiencia muy bonita, ¿no? Muy bien, eh, Diego. Volviendo a la universidad, al tema de, de, la, de los estudios para sacar la ingeniería agrícola. Eh, hay algunas eh, materias, quizá también especialidades acá. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles eran las materias más importantes o quizá algunas difíciles de la carrera, Diego? Eh, por ejemplo, allí todo el mundo, como se dice, le corre a agrícola, es por el tema de lógica matemática, el tema hidráulico, que es un tema bien complicado, ¿no? Y, y muchos compañeros... Eh, dejaban esta carrera por ese tema, pero a nosotros, a, bueno, a mí me gustaba el tema de, de, de manejar esos, estos conocimientos para posteriormente poderlos aplicar, porque yo veía en mi sector simplemente teníamos un canal y la gente realizaba su riego a través de surcos y, y lo que se desperdicia agua, suelo, tiempo... Y qué bonito, ¿no?, que a través de un método o como es el tema hidráulico, tú poderlo manejar y poderlo tecnificar, donde economizas agua, economizas tiempo, economizas recursos. Y lo importante, ¿no?, que tú estás conservando el medio ambiente. Entonces, eso nos pareció muy bonito y para que todos um, mis compañeros, eh, te comento, entramos 42, egresamos 6 compañeros, ¿no?, mm. eh, porque se iban quedando dentro de, de del, del proceso, ¿no? En materias, en el tema, por ejemplo, topografía, el tema de mecanización agrícola. Son temas que son técnicos que tú tienes que manejar a través de, de métodos y eso nos permite tener un conocimiento, por ejemplo, qué, qué maquinaria tú necesitas para hacer tal actividad. Y, y eso era muy bonito, ¿no? A mí me gustaba este tema y, y ¿para qué...? Dando gracias a Dios, eh, hoy, hoy en día te, te estaba comentando, estoy muy contento con lo que estoy realizando. Eh, también pasé por el tema político, que, mm. que es un tema muy bonito también, pero, pero prefiero el tema del campo realmente. ¿no? Bueno, efectivamente continuamos acá ¿eh? en este diálogo con nuestro invitado Diego Armijos, hablándonos de su profesión, de lo que hace. Eh, también conocemos que es un hombre... Enfocado también en el servicio, lo hizo a través de la parte política, estuvo también inmiscuido in, in en, este, en este campo. Yo creo que también fue un gran momento de aprendizaje. Quisiera que nos cuentes, Diego, cómo fue este, este paso también a servir en lo que tiene que ver en el legado parroquial, Diego. Sí, justamente el tema político es un tema muy bonito, ¿no? Que te deja muchas enseñanzas, te deja muchos amigos. Y, y, a, y, y a la vez te dejo una satisfacción cuando puedes hacer un, un trabajo una gestión de, de al menos iniciar un proceso no te comento por ejemplo nosotros hicimos eh, eh, una gestión a través del ministerio del ambiente para reforestar y protección de las microcuencas o plaientes no que, que gracias a aquello se tiene agua en, en todo el campo no hay seis vertientes muy grandes que quedan que abastecen de agua a las partes bajas, ¿no? eh, yeah. te comento, allí nosotros sacamos un proyecto eh, de lo que recuerdo, un millón doscientos mil dólares para mil hectáreas para protección, pero tuvimos un desembolso, compramos el, el sector, contamos con un vivero, un terreno propio, compramos los equipos, lo que son GPS, computadores, todo lo que son equipos, moto eh, motocicletas para el, el, la movilidad, ¿no? Y, y, y lo más importante, eh, le enseñamos a la gente o, o al menos se le indicó de la importancia de proteger y cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque a veces lo hacen por desconocimiento de talar y ir y, y avanzando con la frontera agrícola, ¿no? Entonces, en eso, en eh, muchos sectores, eh, la gente por desconocimiento decía, yo cortaba estos árboles en, en lugares donde son sumamente importantes, y, y ello nos no, no dejó esa satisfacción eh, hoy en día eh, por el tema de recursos, pandemias, pienso yo que, que, que no lo han podido seguir a este proyecto que me, que me parece vital para, para, para nuestra comunidad. Eh, otro tema, por ejemplo, el tema de, de conseguir un centro de acopio de, de envases químicos, porque lo que hace el agricultor es eh, eh, utilizar los productos y estos envases los deja en, en los cultivos o en, en el suelo, ¿no? Y estos al final. Eh, causan un mal aspecto y siguen contaminando el suelo. Estos mm -hmm. se van a las quebradas, ríos, y, y esos van contaminando. no Entonces, Además, de, capacit... además Diego, además digo del mal uso que hacen justamente los agricultores por desconocimiento, el mal uso de estos productos. no A, a veces no, no creo que, o quizá unos pocos, utilicen mascarilla, quizá algún tipo de protección. Y esto no solo que hace daño al medio ambiente, sino al, al ser humano en sí. Sí, sí, justamente esa es una realidad, ¿no?, que, que te comento. Los agricultores dicen, no, eso no me hace nada, ¿no?, pero ese es un tema de como un cáncer lento, ¿no?, una muerte lenta que que poco a poco te, te, te va eh, eh, causando algún algún problema dentro de tu salud, ¿no? Y esto se le pudo capacitar a la gente de la importancia de utilizar los guantes, la mascarilla, el traje para, para aquello, ¿no? Y lo otro, lo que... Hubo un estudio de lo que yo me acuerdo hace unos 3, 4 años, donde Agrocalidad eh, tomó unas pruebas de, de, del mercado en Catamayo, ¿no? de, de tales productos, pepino, tomate, pimiento uh -huh. y, y algunos productos, donde la residualidad era demasiado elevada, un 100% de elevada, eh, de, de acuerdo a los parámetros que permiten ¿no? eh, eh, las normas ¿no? para, para el consumo de estos productos. Entonces, eh, eso te deja una pauta de que no podemos consumir cualquier producto porque tú no sabes el origen, el procedimiento de dónde viene o cómo fue eh, eh, este producto eh, llevado hasta, hasta el final, ¿no? Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, yo te comento, tengo frejol hay un producto que te, te da 20 días antes del consumo eh, tiene que aplicárselo y se lo debe cumplir, pero hay mucha gente que faltando dos días para el consumo lo aplica y entonces ese producto va intacto en el en, en, en, en esa hortaliza o, y, claro. y lo otro. Y lo otro es de que m, mucha gente a veces se deja llevar, dice es un producto muy bonito, pero los productos químicos son productos sistémicos que se, mm. se penetran eh, dentro de... de, de, de, de de la fruta, están por dentro, eh, por la savia ¿no? de, de, de, de estos eh, hortalizas y, y causan un daño terrible, porque hay otros productos que son simplemente de contacto, como dices, tú lo limpias y no pasa nada, pero hay la mayoría de productos, son sistémicos que están dentro de, de, de, de, de estos eh, hortalizas. ¿no? ¿Y, ¿Y estos químicos y estos productos eh, que tú manifiestas que van dentro de, de, de las hortalizas? Eh, no hay una forma, es decir, de, de, de dejarle quizá eh, que repose unas horas, un tiempo y luego ya pensar de que ya son ya están aptos para no hacernos daño al momento de consumir. Eh, ¿Es posible esto o, o definitivamente ya están contaminados? Eh, por ejemplo, es que cuando tú compras un producto allí te viene eh, los días de, eh, que está el producto activo. Por ejemplo, hay un producto que dice está 15 días activo. Cuando tú lo, lo aplicas, dura 15 días, así tú lo laves, lo dejes en agua o le o apliques algún producto, ese no no se, no, no, no se desvanece o no, o no deja de actuar. Uh -huh. Entonces, eh, para ello se necesita el tema técnico, por ejemplo, hay dosis, te dice hay que aplicar 10 milímetros, tú aplicas los 10 milímetros 20 días antes de la cosecha, y ese producto se desvanece y realmente, eh, posteriormente, ya no te causa ningún daño. Pero uh -huh. la gente a veces, por vuelvo o y sea. repito, es por descono desconocimiento que lo aplican un día, dos días, eh, y eso, tú estás con consumiendo prácticamente veneno, veneno. hablemoslo así, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, interesante, ¿no? Tener ese detalle a mano, saber de, de cómo son las cosas, ¿no? Y tener esa precaución. Diego, eh, bueno, después de haber pasado por, por la parte del servicio público, que seguramente te dejó buenas experiencias, conociste más de cerca las necesidades en sí, de, de, de tu sí, gente, sí. de los sectores, eh, bueno, después eh, decidiste ya quizá emprender en tu propio, en tu propio terreno, en tus propias eh, hortalizas. Cuéntanos de esa, de esa parte, de ese emprendimiento que lo llevas ahora mismo. Sí, justamente dejando la, ya la, la Junta Parroquial, ah, te comento, finalmente en la Junta Parroquial se pudo dejar una moto niveladora para arreglar eh, las vías de, de nuestro sector rural, un tractor agrícola que ayuda al tema de mecanización y, y algunos proyectos que quedaron encaminados no para para toda la comunidad, porque a veces centralizamos los recursos a un solo claro. sector o donde está más poblado, no pero nosotros nos preocupamos de descentralizar y que todos los sectores seamos beneficiados, porque al final son recursos de todos. Luego, sí, luego ya me metí al tema productivo, eh, eh, eh, eh, he visitado algunos, eh, te comento, me fui a, a Colombia, a Perú y, y vi algunas experiencias donde... Le van dando posicionamiento a un producto, por ejemplo, el café, que, que, que es muy posicionado en esos sectores y dije, yo también puedo emprender y, y me gustó el tema de hortalizas, por ejemplo, la hierba luisa, la albahaca, la jamaica, el cedrón, el apio, son productos, el perejil y muchos productos que, que nosotros los producimos. Y allí tenemos el acompañamiento también de estas empresas que te dan un técnico y a la vez te hacen un seguimiento donde tú no le puedes mentir a la empresa en decir es orgánico o es sano. Ellos, tú dejas el producto, te hacen un muestreo y esto va a un laboratorio aquí en Ecuador, porque lamentablemente en Ecuador no, no se tiene todavía esa tecnología, mandan a Alemania, donde allá te, te sacan la residual, residualidad de los ingredientes y, y realmente si tú calificas, pasa el producto y si no, te lo devuelven y te cobran un valor por mm. ese análisis, ¿no? Y, okay. y eso es muy bonito porque nos va enseñando a ser honestos y claro. lo otro, en, en que sí se puede llevar el tema orgánico, en, en todo lo que son eh, plantas aromáticas. Eh, eh, de allí yo me, me fui a Loja y vi un día, me fui a un supermercado y veía hortalizas, le pregunté al administrador, ¿de dónde? Dice, ¿son del norte? ¿son de tal sector? Digo, si nosotros producimos y si yo le produzco claro. un, un, una hortaliza de, de, de mejor calidad yo así se lo dije porque Y aquí eh, cerca? por decirte son sí y, y más frescos no y me dice ya dice dame las pruebas le llevé el rey y empezamos un poco por ejemplo granos empecé a entregar en libras semanales ahorita te comento estoy entregando más o menos mil libras eh, semanales de granos no lo que es el blanco frijol, eh, palo, zarandaja, abamanaba y, y lo que es arveja, ¿no? Entonces okay. estamos entregando muchos granos a, a Cerimar y, y, y yo me siento muy contento cuando voy a, estos, a estas perchas y veo nuestro producto, que la gente mm. lo consume y cada vez lo va consumiendo y yo digo, ese producto está garantizado. ¿Por qué? Porque yo sí le llevo el proceso... Eh, de acuerdo a las indicaciones o a las normas que, que rigen dentro de la utilización de los productos químicos. ¿no? Entonces, eh, uno se siente muy contento con, con, con eso, de ver un producto y cada vez ir ganando más espacio y que la, la, los consumidores vayan realmente valorando ese trabajo y ese esfuerzo de, de, de los agricultores, porque realmente en el, el ser agricultor significa acá un tema de, de estar esclavos a a intermediarios, a, a temas eh, de bancos, cooperativas eh, y un sinnúmero de, de, de, de factores negativos que, que les afectan. Por ejemplo, hoy en día el, el pepino, hoy día, por ejemplo, en Catamayo, 3, 4 dólares el saco de producto, cuando el costo de producción son 7, 8 dólares, entonces el agricultor asume esas pérdidas y, y eso no podemos seguir eh, seguirlo viviendo, seguirlo llevando, ¿no? Muy bien, eh, Diego, ahora que tú te dedicas a, esta, a este emprendimiento, quisiera que nos digas cómo eh, tienes eh, terreno propio, cuántas hectáreas quizá, la dimensión, y sobre todo, quién está detrás de ti, porque no estará solo, habrá un equipo, gente que te ayuda, gente que también eh, puede, puede trabajar acá, que ha tenido esa oportunidad que les he dado también para poder eh, ganarse unos centavitos ¿no? en estos tiempos difíciles. Sí, sí, justamente eso creo es la, la parte bonita de todo esto, de que, Tú le puedes dar eh, trabajo a una familia, a, a algunos vecinos, compañeros, familiares que trabajan contigo. Y, y eso te llena de satisfacción porque hoy en día realmente trabajo no, no lo hay. Pero aquí sí lo hemos podido realizar y lo otro. Eh, hay productos que yo no los puedo ya abastecer. Eh, hay vecinos o, o, uh -huh. o, o de aquí del sector que de acuerdo al manejo se les va viendo, de acuerdo al manejo y se les va incluyendo dentro de este de esta entrega ¿no? que se, se hace a, a, a esta empresa. Estamos a, realizándola tres veces a la semana, todos los días, lunes, los miércoles y los viernes. Y nosotros estamos con producto en Loja, es un producto fresco, es un producto sano. Y es un producto que realmente está garantizado no para, para el consumo y eh, todo lo que es, por ejemplo, los granos, herva lo que es guineo, lo que es pepino, lo que es pimiento, eh, eh, eh, todo de, de sector. Y, y eso nos llena de, de, de mucho orgullo que incluso claro. eh, un día le decía al jefe, le digo al, al, al dueño, le digo eh, guineo a Machala, le digo eh, si sí, Machala es guineo, pero Diego dice es un guineo, el nuestro es guineo natural, sano, ¿no? Y te dice, aprecia aquello y, y, y hay guineo, o sea, es guineo de, de, de aquí de la era que va a Machala, aunque tú no lo quieras creer, y realmente tiene muy muy buena cocina. ¿no? Claro, porque Machala es la capital del banano, sin embargo, pues eh, acá tenemos algo diferente. Eh, qué bueno Eso. esa diferencia. Leonardo, ¿qué te parece esta experiencia de vida de Diego? Siempre, siempre hay que felicitar a las personas emprendedoras, luchadoras. Y bueno, con Diego nos conocemos algún tiempo atrás, eh, ya en el ámbito político y también en la parte productiva. Y bueno, nada, pues que felicitarlo a Diego y a todos quienes están eh, en este gran proyecto de cul del cultivo de productos orgánicos. Qué bien por ello y, y esto también da la pauta a más productores productores. Para que también eh, se unan ¿no? a este gran proyecto y también tengan esos beneficios que ya Diego nos lo comentaba, pues van obteniendo a través de la venta de esos productos. Mi estimado Diego, éxitos y ya sabes, siempre estaremos en contacto para seguir difundiendo también a más, a más emprendedores, gente trabajadora de nuestra hermosa provincia de Loja. Bueno, seguramente también, Leonardo, alguien a lo mejor quiera entrar en contacto ¿no? con Diego, conocer de cerca sus plantaciones o quizá eh, tener sus productos, ¿no? Eh, ¿Cómo pueden hacer para contactarse? ¿Pueden visitarlo también? ¿Cómo llegar hasta donde usted se encuentra con el emprendimiento, Diego? Sí, justamente estoy ubicado en el barrio La Era, creo que es el barrio, todo el todo mundo decimos, eh, donde uno se vive, es el barrio más bonito de, del, del mundo, ¿no? Y. Uh -huh no se siente a gusto en cada sector, ¿no? Y, y, y estamos aquí en la era, estamos con la vía Intervalles. Eh, es fácil, se pregunta por, por mi persona y, y hay mucha gente, incluso ha venido gente de la universidad, de la nacional, de la técnica, uh -huh. de otras comunidades a visitar y, y a ver. El tema, vuelvo y repito, no solo lo manejo yo, el tema de plantas aromáticas, te comento, hay como 90 compañeros que provienen ahí Ile proviene a la sureñita, eh, muchos productos están al mercado nacional, al mercado europeo, eh, recientemente lo han, lo han logrado poses posesionar al mercado japonés, y eso nos llena de, de, de mucho orgullo que la gente vaya emprendiendo en, en esto y de a poquito vayan mejorando su economía y vayan cuidando su salud y, y por ende el medio ambiente, ¿no? Igual, invitarlos a ustedes para que vengan un día, vean, porque a veces muchas personas dicen, es bonito hablar y, de, y decirlo, ¿no? Y otra cosa es verlo. están eh, uh -huh. aquí nuestros cultivos, cómo se hace una planificación, por ejemplo, para tener todo el tiempo el, el producto, ¿no? Uh -huh. eh, cada 15 días la siembra, se, eh, cada, cada mes se eh, uh -huh. acepta la actividad y, y todo se tiene en, orden, en base a una claro, planificación. planificación. Sí, porque tú al... Y eso nos decía al inicio el jefe, dice, a mí me gusta que el producto me entreguen puntual y todo el tiempo, no solo cuando haya producto. Y entonces, de allí empezó el reto, ¿no?, de, de, de tener esa planificación y proveer, como se dice, invierno y verano en las buenas y en las malas, este producto volver. y para que no falte a, a todas las empresas, ¿no? Pues qué bien, eh, qué bien, Diego. Eh, sí, si Dios permite, muy pronto pues ya la situación mejore. Me refiero a la situación pues de pandemia que vivimos para poder eh, igual eh, trasladarnos, visitarlos, conocer, aprender también de lo que hacen ustedes e informar a nuestra gente de lo que está haciendo, lo que está haciendo la gente acá en esta hermosa... Parroquia de El Tambo, pues acá en este sector donde habita Diego, su familia, sus vecinos, que como ya lo dijo, eh, hay cosas muy importantes, producción muy, muy, muy buena que está siendo eh, vista, apreciada, no solo dentro, sino fuera del país también. Así que, Diego, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado eh, tu trabajo, lo que estás haciendo con tu gente. Eh, auguramos mucho éxito también y pues nuestras... Eh, nuestro escenario siempre estará disponible para seguir hablando de este tema importante que es lo que nos interesa a toda la humanidad del medio ambiente. No, igualmente, Ramiro, eh, reciente te, te conozco, ¿no? Muchas gracias. Igual a Leonardo, muchas gracias por el espacio y esperemos contar con ustedes acá para que lo vean, como se dice, de, en vivo y, y, y motivar a mucha gente a que nos podamos unir y, y hagamos de que el agro no sea un tema de estar esclavos, sino un tema de, de estar libres y de poder proveer a mercados eh, locales e internacionales, que eso nos falta para, para mejorar nuestra economía. Y si mejora el agro, mejora toda la economía de, de, de todos los sectores. Muy agradecidos con ustedes y espero estar pronto ¿no? para, para poder seguir conversando. Gracias una vez más, Diego. De esta manera terminamos estimados amigos. Gracias por habernos acompañado durante esta semana en el programa Escenario. Rostros que dejan rastros. Aquí terminamos el día lunes, si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar a las 18 con 35 minutos. Que la pasen muy bien. Un excelente fin de semana. Saludos a todos ustedes. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros.